Saludos, soy Israel Banker y vamos a, a ver en esta hora cómo quitarle el fondo Vamos a colocar aquí la imagen A una foto como esta, que no es tan sencillo, lo vamos a hacer en Illustrator Ya que en Illustrator no pierde calidad y si lo hacemos a veces en otros programas Pierde mucha calidad ya que no son pues como muy idóneo para este tipo de actividad en cambio Illustrator aún antes bien le aumenta mucho la le aumenta mucho los gráficos a una foto entonces para nosotros quitarle el fondo a esta foto lo vamos a hacer de la siguiente forma en tiempo real no vamos a cortar el vídeo entonces lo, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la imagen nos vamos a ventana y nos vamos aquí a calco de imagen cuando estemos aquí esta opción la desplegamos y esto lo podemos seleccionar aquí dependiendo la, la, la opción que vayamos a escoger pero en este caso como voy a escoger color alto se va a palomear automáticamente y se va a comenzar a cargar a cargar, perdón y esperamos a que termine de cargar entonces una vez hecho yo vamos a darle clic en expandir como pueden ver ya que está en este, de esta forma ya nos comienza a identificar cada parte de, de la imagen listo y una vez hecho ello volvemos y la seleccionamos y vamos a dar clic en desagrupar cuando la desagrupamos ya podemos correr las partes así miren miren que esta la pudimos sacar de aquí entonces lo que vamos a hacer es para que la imagen no pierda gráficos vamos a quitarle fondo de esta forma Vamos a ir seleccionando por un lado de la imagen y vamos a darle clic en borrar. Vamos seleccionando y vamos eliminando. Miren cómo se hace de rápido. Esto es espectacular. Vamos a seleccionar y vamos eliminando. Ya en la parte que está más cerca a la, eh, a la persona lo vamos a hacer. De forma más detallada para que nos quede perfecto pero miren cómo queda de bien estas son cosas que a veces no tenemos otras herramientas y con el podemos hacer todo ello pero para ello eh, necesitamos ser bastante minucioso y miren no he pausado el video en ningún momento lo estamos haciendo en tiempo real para que vean que si sí funciona bueno una vez que hayamos hecho todo ello ahora vamos a acercarnos un poco con Al y vamos a irnos a estas partes así vamos a irnos Vamos a dejar solo la parte negra, la parte oscura del cabello aquí. Y vamos eliminando así. Vamos seleccionando. Miren, una cosa que hay que tener en cuenta es que al seleccionar él nos muestra la parte donde va a eliminar. Entonces si en este caso toma partes oscuras, no quítenlo y no lo, no lo hagan para que no les elimine el cabello. Entonces yo simplemente que busco selecciono hasta cierto punto y doy eliminar y hay partes donde no es necesario seleccionar sino simplemente darle un clic y eliminar por ejemplo aquí miren un clic y eliminar listo y vamos vamos arrastrando miren cómo vamos de rápido. no tiene que quedar perfecto porque así lo vemos nosotros aquí pero la verdad está bastante bien debido a que eh, como tenemos esto súper cerca vemos así esto aquí podemos eliminarlo también esta parte y como pueden ver los gráficos no se pierden Y ahora verán cómo va a quedar eh, en un momentico que alejemos un poco la, esta, la visualización. El cambio es totalmente sorprendente. pueden ver ya casi terminamos ya la parte de acá es más fácil, más sencilla porque podemos seleccionar así y abarcar varias capas al mismo tiempo no tiene que quedar perfecto nada en la vida es perfecto solo Dios es perfecto la ventaja de estas partes, aquí estas curvas, nos selecciona toda la curva y esto nos ayuda a avanzar mucho mejor y nos permite ser muy minucioso al punto que podemos quitar todos los detalles. también hay que tener en cuenta que es de paciencia listo estos detalles los vamos a quitar y ahora van a ver que el cambio es brutal y como pueden ver ya eh hemos terminado de ese lado miren cómo se ve espectacular y nos falta un pequeño detalle al lado de acá esta imagen al ponerla sobre otra sobre un fondo se va a ver muy bien Y hemos prácticamente acabado. Este era lo último que nos faltaba. Y miren esta maravilla como ha quedado. vamos a quitar estas pequeñas secuelas que hay aquí para finish y como pueden ver miren cómo ha quedado a la verdad quedó casi perfecta ahora eh, ustedes me preguntarán cómo hacemos para que no se Selecciona así parte por parte. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Vamos a seleccionar toda la imagen. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en agrupar. Entonces ahora la podemos correr toda. Así ven. Estas escuelas que han quedado aquí las podemos. Miren que la podemos correr toda. Y ahora le podemos poner un fondo. Vamos a ponerle un fondo. a buscar un fondo acá en Google nos vamos a Pizza. les recomiendo esta página para eh, que ustedes pueden subir sus fondos y al mismo tiempo pueden descargar sus fondos y por ello les pueden pagar pueden hacer todo lo que quieran, listo entonces vamos a ponerle un fondo hermoso a esto y vamos a tomar vamos a tomar este aunque no es muy idóneo, no es muy idóneo pero Ay, no me gusta hacer nada así por hacer no es el, no es el fondo idóneo pero a poner uno de estos vamos a irnos a colocar y aquí tenemos dos vamos a poner este vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo por debajo de la imagen la imagen la podemos poner más grande y como pueden ver no se ve eh, ninguna secuela <ríe> miren los bordes como se ven a la perfección y así podemos cambiarle el fondo a una imagen sin ningún inconveniente podemos quitar este y podemos poner eh, nuestro propio fondo también no tiene que ser exactamente ese Podemos poner un fondo, vamos a bajar la capa aquí. Podemos cambiarle el color. Fondo rojo, fondo blanco, fondo negro. Podemos poner un fondo así y combinárselo, ¿no? pueden observar, aquí en esta parte nos quedó un poco de detalle, de debí de haber sido más minucioso y correr, borrar más hasta la parte oscura, pero eso no importa y eh, no es muy necesario y así le quitamos el fondo a cualquier imagen, eso ha sido todo por hoy y espero que hayan entendido y nos vemos en un próximo tutorial, chaito.